¡Hola amigos del canal Random! La semana pasada hicimos una encuesta para elegir la película de este sábado y tenemos una clara vencedora porque hoy hablaremos de... PARQUE JURÁSICO dentro de... vídeo Comenzamos la película en la isla de Nublar donde están realizando el transporte de un velociraptor pero tras un golpe cae uno de los cuidadores ¿Por qué realizar el transporte de noche? ¿Y por qué no se dieron al velociraptor en el traslado para evitar riesgos? También podemos ver que el pobre hombre cae boca abajo pero en el siguiente plano está boca arriba. Y luego se gira. Aunque lo peor de todo es... ¡Que se ve el cable que tira de él! ¡Error! ¡Épico! Estamos ahora en Montana, donde el Dr. Grant está en plena masterclass y luego asusta a un niño repulsivo. Entonces aterriza un helicóptero y el piloto le hace señas para que vaya a la caravana. Allí se encuentran con Hammond, el cual no sabemos cómo ha llegado ahí. Porque no estaba en el helicóptero. Y digo yo, si Hammond llegó por otros medios... ¿Por qué aterrizó ahí el helicóptero? Por cierto, la puerta se abre hacia la derecha, pero al cambio de plano vemos que se abrió hacia la izquierda, lo que nos deja claro que esta escena no se rodó en la misma caravana. Mientras Hammond les dice que tiene una isla y les invita a pasar un fin de semana en ella, se pone a secar un vaso con un trapo blanco que se transforma en uno de color rosa. ¡Magia! Eh, Canal Random, ese no es un error, es que el vaso estaba manchado de vino y lo ha teñido y por eso se ve rosa. ¡Que te calles! ¡Que te calles la boca ya! Nos desplazamos ahora a Costa Rica, donde Nedry ha cerrado un trato para sacar embriones del parque ocultos en botes de espuma de afeitar. Mientras el chupacharcos se parte de risa, vemos que desaparece la bolsa del dinero y la servilleta de su mano izquierda. Nedry se echa un poco de espuma en la mano, y aunque se limpia, vemos que se le quedan restos pegados, pero en el cambio de plano han desaparecido. En el viaje hacia la isla también viaja el doctor Malcolm, el cual intenta ligar con la doctora Ellie. Una vez allí se desplazan en un par de jeeps y consiguen ver varios dinosaurios vivos. Continúa el paseo y Hammond les pone una película donde se explica el proceso por el cual han conseguido que los dinosaurios vuelvan a existir. Después son testigos del nacimiento de uno de ellos, aunque nadie sabe por qué desapareció el brazo mecánico en la siguiente toma, ni tampoco sabemos cómo se multiplican los pedazos del huevo. Hammond ha invitado también a sus nietos, aunque el Dr. Grant no quiere viajar con ellos, y al cruzar la puerta... ¿Qué pasó con el resto de la valla? Se acercan al recinto del Dilophosaurus pero no consiguen verlo. Nosotros sí que vemos un par de micrófonos que antes no estaban ahí. Tampoco consiguen ver al Tiranosaurio a pesar de que le ofrecen una cabra, así que se distraen viendo que el cartel de advertencia cambia de lugar. Mientras Malcolm se equivoca al sostener el vaso, el Dr. Grant baja del vehículo porque ha visto algo extraño, y no nos referimos a que el diseño de la blusa del ex haya cambiado. Parece que una triceratops se encuentra enferma y la doctora Ellie busca entre sus excrementos el motivo, aunque luego no volveremos a saber nada más de esto, ni tampoco con qué se intoxicó. Estalla una tormenta y Dennis, con la excusa de reiniciar el sistema, aprovecha para robar varios embriones. Samuel L. Jason se da cuenta de que no funcionan los sistemas de seguridad de los recintos, e intenta acceder al sistema para activarlos, pero... ¿Quién ha movido la botella? Los coches se detuvieron junto a la valla del tiranosaurio, el cual sale del recinto, y el abogado huye dejando la puerta del vehículo abierta. Aunque desde el coche del Dr. Grant la vemos totalmente cerrada. Tim, ahora sí, cierra la puerta de verdad. Pero el tiranosaurio descubre la... ¡CADENA DE ERRORES! El enganche del cinturón de seguridad debía estar suelto, porque no lo vemos en el siguiente plano. Hay una pegatina jurásica en el cristal delantero, pero nunca antes estuvo ahí, vaya misterio. El dinosaurio les regaló una pata de cabra, pero vemos que ha desaparecido del techo, qué raro. El tiranosaurio ataca por el techo rompiéndolo. Aunque inexplicablemente se arregla, basta entero. El grandullón vuelca al vehículo. Pero se ve un cable que lo sujeta, qué tramposos. Al T-Rex se le cayó un diente como a nuestro amigo Barbudes Pero al momento vuelve a tener la dentadura perfecta como yo. El bicharraco destroza un neumático. Pero la llanta ahora tiene tapacubos, no entiendo nada. ¡Es que no me lo creo, tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Malcolm intenta llamar la atención del dinosaurio para que Grant rescate a los niños, pero sale volando. El abogado se había escondido en el baño, donde los rollos de papel higiénico cambian de posición. Por cierto, esto parece ser parte del plato... ¡Bah! ¡Da igual! En fin, que el T-Rex se come al abogado. El dinosaurio regresa a por los niños y el Dr. Grant le tapa la boca a Lex. Juntos se teletransportan al lado derecho de la rueda. Grant y la niña descienden por unos cables y esquivando lo que queda de coche. Hammond envía a Robert a buscar a sus nietos, y él va con él. Mientras tanto... ¡Viejo! ¡Hola! ¡Hoy Hamuel L. ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! Denis se dirige hacia el embarcadero, y baja la cascada al estilo Pimpinello. Una vez en el suelo, vemos que la flecha apunta a otro lugar. ¡Flecha Random! Uno de los dinosaurios le escupe, aunque vemos que la cantidad de veneno aumenta a los 2 segundos. Por cierto, antes de escupir es posible ver dos de los cables con los que manipulaban al muñecosaurio este. Grant acude al rescate de Tim y ambos bajan del árbol mientras cae el coche, al cual se le rompe uno de los focos... que sí, se arregla solito. Ellie y Robert encuentran a Malcolm y huyen del tiranosaurio, mientras podemos observar que el espejo retrovisor ha cambiado. De repente vemos que el T-Rex se cansa y consiguen escapar. Grant y los niños van a pasar la noche en un árbol, y Alan tira su amuleto. ¡SIMBOLISMO! A la mañana siguiente parece que la vegetación se ha multiplicado, eh, pues porque sí. Samuel L. Jackson reinicia el sistema, pero para que todo vuelva a la normalidad tiene que ir al barracón y activar varios interruptores. Como Samuel tarda mucho, Robert y Ellie se dirigen a levantar por completo el sistema, pero parece ser que los velociraptores les vigilan, y la doctora corre para llegar al barracón. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de ver el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! La doctora Ellie pasa por el mismo sitio dos veces. Pero bueno, dejadla en paz. Es su cultura y hay que respetarla. Mientras Ellie busca el cuadro eléctrico, Grant y los niños deciden subir por una valla electrificada aprovechando que no hay corriente. Alan le gasta a los niños una broma, y vemos que en cada plano está agarrado a la valla de forma distinta. Tim se ha quedado un poco rezagado y es el último en bajar, pero justamente en ese momento la doctora activa la corriente y el niño sale disparado, aunque ahí está Grant para agarrar a Tim que cae de pie, pero al cambio de plano, cae en horizontal. La doctora Ellie huye arrastrando una linterna mientras le sigue un velociraptor, así que cierra la puerta para dejarlo atrapado y... ¿Pero dónde está la linterna? El Dr. Grant deja a los niños a salvo, o eso piensa él, y sale fuera, donde se encuentra con Ellie, la cual se ha debido cambiar de ropa, ¿no? Los raptores encuentran a los niños, pero estos consiguen huir hasta la sala de control. Resulta que son tan listos que saben abrir puertas, así que la doctora Ellie ayuda a Grant a mantenerlos a raya, mientras Lex averigua cómo activar todos los sistemas de seguridad bajo la luz de un foco que... ¿De dónde ha salido? ¡Eso no estaba ahí! Lex ha conseguido reactivar todos los sistemas, incluido el de seguridad, y Grant llama a Hammond para avisarle. ¡Ojo a esta frase! Los teléfonos funcionan. ¡Pues claro, pellizca bombilla! Si está hablando contigo por teléfono, ¡ya se habrá dado cuenta que funcionan! Alan y compañía llegan al hall principal a través de los conductos de ventilación, y cuando los velociraptores van a atacarles, aparece el tiranosaurio al rescate para mostrarnos uno de los errores más graves de la película. ¡El velociraptor desaparece de su boca! ¡Error épico! ¿Qué pasa? ¿Se le olvidó al de los efectos especiales meter en ese frame al velociraptor o cómo va esto? El grupo aprovecha la situación y escapa. Al salir, llega el vehículo con Hammond y Malcolm. ¡Vaya, justo a tiempo! ¡Qué oportuno! Al final, se montan en un helicóptero y consiguen salir de la isla, mientras el tiranosaurio se queda como el gran rey. Y cae un cartel en plan... ¡SIMBOLISMO! ¡FIN! fin. Bueno amigos, pues hasta aquí la maravillosa Parque Jurásico, Jurassic Park. Espero que os haya gustado el vídeo, pero no ha terminado, porque queremos comentar algunos cabos sueltos un poco absurdos que hay en la película, que no por ello le resta en mérito. Vamos a comenzar por la jaula del tiranosaurio. Cuando los coches van caminando normal, podemos ver que donde el tiranosaurio hay un bosque inmenso, etc. Sin embargo, por la noche podemos ver que en la jaula ha brotado un precipicio, ¿Qué pasa? ¿El precipicio está dentro de la jaula del Rex? ¿No es peligroso que el Rex pueda caer por ese barranco abrupto que hay en medio ahí de repente? Y otra cosa más, ¿para qué vallar el precipicio si por ahí no se va a escapar nadie? Bueno, pregunta sin respuesta. Otra cosa que también nos habéis comentado mucho es que el pueblo de San José en Costa Rica no tiene playa, lo podemos ver en esta imagen. Y por último nos vamos a la escena de los velociraptores en la cocina. Parece ser que hay una comunidad enorme en internet que en este momento, cuando el velociraptor abre la puerta, comenta que eso que se ve ahí es una mano sujetando al muñeco. Bueno, yo tengo personalmente la duda de si se trata de una mano sujetando al muñeco o el movimiento de la cola, pero parece ser que hay una comunidad inmensa que dice que es una mano. Para mí está rozado, pero bueno, ¿vosotros qué pensáis? Poned en los comentarios mano o cola, ahí... A ver, a ver si entre todos sacamos lo que es realmente Pues ya está todo por nuestro lado Besitos